Para pedir cambios de comportamiento conviene evitar dar rodeos, así como usar un tono agresivo. Por el contrario, es mejor utilizar mano izquierda y seguir estas sugerencias. Pedir hablar en privado. ¿Puedo hablar contigo un momento? Señalar exactamente el comportamiento que nos molesta y si tiene consecuencias para nosotros. Eso hace que yo no pueda o eso me incomoda. Escuchar la respuesta. Pedir un cambio de comportamiento realista. Pequeño, pero significativo. Y mejor si se explican los beneficios de hacerlo o los perjuicios de no hacerlo. Terminar de modo positivo. Me alegro de que nos hayamos entendido. Por otro lado, deberíamos evitar guardarnos algo, quedarnos sin decir todo lo que tenemos que hablar. Impedir que la otra persona se explique y se quede con cosas que decir. Etiquetar, usar adjetivos negativos. Generalizar con las palabras que sabotean los cambios. Todo, nada, siempre y nunca nos sirven para indicar lo que nos molesta y más bien para reprochar, así que mejor no ir por ahí.